Un sismo fuerte en la Ciudad de México, aquí tenemos a la comunicadora Gabriela Barketing, eh, siendo una de las primeras personas que lo reporta en Twitter, de acuerdo al Sistema Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro en Michoacán, en coman aquí vemos la información, este una profundidad de 10 kilómetros aquí vemos la información detallada del sismo que acaba de ocurrir en la ciudad de méxico de madrugada 6.5 grados de magnitud este, eh, prácticamente está ocurriendo en este momento aquí vamos a seguir informando eh, ya aquí hay otros reportes vemos como la gente sale en las calles, parte de este periodista Daniel Flores. Vamos a poner el audio. Las conexiones, baby, que se está... Sí. Aquí vemos cómo se están moviendo ahí los cables, las luces, el poste de luz. Gracias a este testimonio. Se está moviendo un poco, ¿no? No, sí, sí está Aquí ya los medios de regreso Aléjate de las Aquí la Secretaría de Movilidad también está avisando de los protocolos pues bueno, conect... que se encuentren bien En dónde sintieron el sismo